Dar mucho. Ahí, ahí, no, estamos, no. ahí está. Ahí está entrando la gente. Dale. Um, somos. A ver, 19 personas. Igual ahí por. Una hora. Por cortesía, sí. Los tres minutos de espera mientras se conectan. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, buenas buenas. Hasta los que llegaron temprano. Bueno, disculpas que buenas. recién dejamos entrar. Eh, y vamos a esperar un par de minutos más para que termine de conectarse la gente, que termine de aterrizar. Sabemos este, algunos nombres conocidos. Eh, hoy a la noche estamos con Santi, un amigo de la casa. Santi Cabana, Santiago Cabana. Estuvo con nosotros de los albores del capítulo, que de paso estamos festejando 10 años, así que... Bravo. Muchas <risa> gracias. Bravo ahí. gracias. Ahí Pablita lo tenemos de viaje, así que no, lo perdimos, pero bueno, este, va a estar festejando cuando, cuando vea esto también. Este, sí, bueno. Y después, bueno, ahí, ahí llegó Grace. A ver, para. Ahí le digo, conectando. Bueno. ¡Ay, la <ríe> ¡Qué puta! Ay, no, ¿qué corre? Corre tan arrecho, viejo. ¿Qué pasó? No sé, Ay, alguien... No, a... Ay, no, yo llegué y tenía correos. No, vamos a mutear. ¿Alguien con, el... alguien con él. Alguien con él. El... Eso es una semana de vacaciones y gloria, gloria a Dios. <risa> yo no puedo con todo, así que... Este... No, yo estoy, yo estoy muteando a... A los que fíjate. veo que, que, que abierto. Ahí bienvenida Grace, bienvenido Raúl. Ahí lo veo Raúl. Hola, chicos. Eh, hola. Hola. Grace, 10 años, Grace. Raúl, 10 años. ¡Ni veras! 10 años. Estuvimos El tiempo desde... pasa... Impresionante. El tiempo pasa muy rápido. Sí. Bueno, los que los que se quieran poner mudos, bienvenido para mu... Montearse. Bueno, si te parece tres minutos, ya estamos, arranco. Dale. Porque voy a, a ver, eh, mi nombre es Santiago Cabana, es cierto, soy de, de la casa este, desde el principio de, del proyecto del capítulo Argentina de ISS 2 uh, Yo vengo rolando, como dicen, ya desde hace un tiempo largo en eh, ciberseguridad. De hecho, certifiqué el CISCP en el 2004. Y desde, y desde ahí bueno, hice un par de cositas más relacionadas con certificaciones y, y cursos. Y además este, pasé por varios fabricantes uh, de software y de soluciones de seguridad. A ver, lo que vengo a presentarles hoy es un popurrí de temas que están todos relacionados. Que tienen que ver con algo eh, sobre lo que un especialista de seguridad tiene control, aunque no parezca sobre cosas que produce una especialista uh, de seguridad eh, y que forma parte de lo que le puede ofrecer a las organizaciones para las que trabaja o, o desarrolla actividades. Uh, digo esto porque también... Hay varios temas, digamos, no el, eh, tema en, en otras, eh, el, el frío, etc. Claro, claro. Ayúdame. Ahí sí, ahí está. estoy. Ok. En, estoy en, otra, en, otra, en, otras, en otras circunstancias, por ahí se plantean este, el problema... Eh, y, y resulta que eh, muchas de las cosas que se pueden hacer alrededor de un problema no dependen del especialista de seguridad, ya sea porque se trate de que se necesita presupuesto se necesita tecnología se necesita acuerdo político entre partes o, o, o cualquier otro asunto yo me estoy concentrando en cosas que un especialista de seguridad sí puede hacer, sí puede hacer es su responsabilidad digo, es, es el el eje, el core de, de la actividad de eh, un profesional de, de seguridad, según lo veo yo. Y entonces empiezo a tomar algunos elementos y lo que voy a hacer es contar, contar a, algunas cosas que tienen que ver con, con cómo vengo pensando esto, qué es lo que voy a continuar haciendo y, y abrir a la posibilidad de que eh, colaboren en, en esto que estoy armando. Esto que está uh, hoy para el capítulo argentina del isc 2 también forma parte de la iniciativa del CECIP, que es el Centro de Estudios de, de, de Ciberseguridad de ELUCEMA, eh, que coordino, en donde también vamos eh, probando cosas, vamos tratando de, de hacer actividades o, o de poner propuestas de trabajo eh, en la calle, para que los distintos profesionales que se quieran sumar o se puedan sumar, colaboren, porque al final, lo que también creemos, y esto creo que es parte del core de, de ISS2 Argentina, eh, lo que estamos buscando es que haya una colaboración entre eh, profesionales. Así que, en ese contexto, comparto algo que está a medio coser, pero también comparto el... Cómo llego a esto y, y por qué llego a esto. Entonces prevé eh, la agenda que es eh, lo que originalmente travió esto. No importa si, si se cumple completamente, pero eh, acá yo me hice o me, me venía haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿De qué podría hacer eso de la arquitectura de ciberseguridad? ¿Qué, qué, qué debería entender por arquitectura de ciberseguridad? Uh, ¿Cuáles alternativas hay? qué opciones, cómo se construye, cómo se mantiene, para qué sirve, para qué se usa, eh, y, y qué hay en, qué hay en, el, en, eh, en la calle, digamos. Qué, qué, qué, qué uno puede encontrar cuando sale a buscar sobre arquitecturas de ciberseguridad, y qué puede hacer con ellas. Y por último, una breve reflexión hacia el final, ¿no? casi humorística, respecto a qué se espera de un arquitecto de, de ciberseguridad. Eh, desde el punto, digamos, si, si ustedes se tuvieran que bajar en, ahora de, de la charla por lo que fuera, eh, lo que tengo para decirles es que se necesita una arquitectura de ciberseguridad. El arquitecto es accesorio. El arquitecto es accesorio. Lo que se necesita es una arquitectura. Cualquier cualquier miembro de la organización. Uh, tiene la, posibilidad, tiene la posibilidad de acercar sí. esa arquitectura, los elementos de esa arquitectura, diseñarla, diagramarla, explicarla a cualquier miembro de, de la organización, porque al final ah, son los dueños de los activos que deben ser protegidos, quienes al fin de cuentas tienen la responsabilidad de protegerlos, y insisto, si se tienen que bajar ahora, Hablar de arquitectura es una forma de explicar cómo van a proteger esos activos de información. Es una forma de explicar, es una forma de mostrar, una forma visual de comunicar. También será una forma visual para resolver problemas, pero es una forma para comunicar, para que todos puedan estar en la misma página, para que todos puedan entender, para que uh, se pueda sí. accionar. Eso sí se tiene que ir ahora. Si se bancan, eh, lo que viene... Sigo. Cuando uno piensa en arquitectura, uno Antí, se imagina... Eh, Antí, sí, Antí, perdón, sí. que te joda. ¿Lo podrás poner en modo presentación? Así se ve un poquito más grande. Igual, me preguntaron si podía ponerlo en modo presentación. Yo tengo miedo de perderme. Lo pongo okay. en modo presentación y de, no, no, y, y de última después vuelvo. No, no hay problema. Eh, a lo sumo tendrán un delay de un segundo mientras, mientras hablamos. Cuando pensamos en arquitectura, pensamos en los planos de construcción de un edificio. Es razonable porque asociamos la arquitectura con un plano de construcción de un edificio y obviamente cuanto mejor es el plano, probablemente eh, mejor sea la construcción en términos de haberse considerado los principios, no sé, de la física, de la estética o de la funcionalidad o del propósito del edificio que se vaya a construir. De esa forma tenemos a lo largo de la historia, más de 2.000 años, mucho más de 2.000 años, eh, planos y construcciones de edificios que dieron lugar a esta idea de que uno puede dibujar primero y construir después. Uno puede pensar primero, ¿sí? pensar lo que quiere y luego ejecutarlo. Pensarlo, mostrarlo, negociarlo, acordarlo y después construirlo y de hecho algunas de estas construcciones uh, están aún en pie no esto es una construcción en Francia eh, que tiene más de 2000 años este es el mapa de, de esa construcción o algo parecido uh, y esto continuó ocurriendo a lo largo de los siglos esto es eh, gótica esta es eh, el edificio eh, del cual esto es el diagrama esto es parte de un plano y que obviamente también ayudaron a o obligaron a pensar en, en los distintos periodos cómo resolver la ambición o la necesidad que se tenía. Marco esto porque eh, también a lo largo de la historia hemos visto que uh, se han utilizado estos diagramas para trascender, superar lo que se podía en ese entonces, eh, incluso a través de maquetas, ir probando antes de llevarlo a la práctica, pero de alguna manera los planos fueron herramientas que impulsaron, empujaron los límites de lo que se podía o de lo que era conocido. Ahora, no deja de ser un mapa. Un plano, un mapa, eh, si quieren un mapa permite ubicar elementos geográficamente y también permite identificar la posibilidad de ir de un lugar a otro, ¿Sí? no necesariamente es el único uso que tiene un mapa, pero sí permite comprender, comprender en una perspectiva o en un todo. Ahora, y esto lo, voy a, lo dejo ahora picando, lo escuché hace poco, lo estoy internalizando todavía me hace mucho sentido y de alguna manera explica por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo un mapa al final es la opinión del cartógrafo lo que el cartógrafo cree lo que el cartógrafo necesita lo que el cartógrafo quiere comunicar intenta resolver y de hecho no es la única forma de eh, Entender un problema o ver un espacio. Y yo les decía que hace poco este, había escuchado esto de, de una persona que se llama Marcelo Rinesi, que hablaba de que el software también es una manera que un mapa es la opinión de un cartógrafo, el software es la opinión de un desarrollador un grupo de desarrolladores. De la misma forma que una construcción es uh, la respuesta al interés de un arquitecto, o la respuesta al interés de él, quien paga la construcción. Digo, acá hay más que funcionalidad, hay cuestiones estéticas, cuestiones de poder, cuestiones que supera el, el, la, la mera funcionalidad. Estas construcciones eh, van más allá de, de lo mínimo indispensable que se esperaría para un edificio. Entonces, cuando uno viene del pasado y empieza a ver cómo evolucionan las arquitecturas, bueno, uno se encuentra en un presente en donde las opciones son de lo más variada, y en tecnología no es diferente. Cuando uno transita los últimos 40 años de tecnología de la información, uno ve que no solamente ha habido una evolución y han aparecido nuevas tecnologías, nuevos protocolos, nuevas infraestructuras, nuevas capacidades, sino que además... Eh, independientemente de la estética y de la funcionalidad, hay una diversidad que responde de nuevo a los intereses de, o a la opinión de, un desarrollador, un cartógrafo, un arquitecto, o el que pone la plata para la construcción de lo que fuera. Voy a traer algunos ejemplos acá. ¿no? Este es, es, sobre el mapa de la ciudad de Buenos Aires, hay alguien con el micrófono abierto. No me importa, pero digo para, para que lo, lo, lo veamos. Sobre el mapa de la ciudad de Buenos listo, Aires, listo. Dale. Sobre el mapa de la ciudad de Buenos Aires, uh, los árboles que hay se muteó? Me parece que se le cayó la conexión. Parece sí. que lo perdimos. Sí. Yo pensé que me había caído yo, pero me parece que se cayó él. Ok Vamosle un minuto que ya debería retomar. ¿Vamos, vos estás? Hola, hola, ¿ahí se escucha? Es que recién largué eh, la, la grabación, okay. me, me olvidé de grabar antes. Uf. ¿Qué querés? ¿Maldá? ¿Minuto? ¿Está acá? ¿Qué pasa? Ahora. A ver. a ver, un segundo que irá. Lo, lo contacto a Santi. Ahí dice que ya se sube. Ahí mientras tanto creo que había una consulta de si iba a compartir la PPT. Eh, va a estar disponible si quieren eh, mandarnos por correo eh, solicitándola y se las pasamos. Ahí pongo el correo. Así, ah, la mano. Okay. Vamos a seguir esperando Porque dijo que ya venía Pero Bueno, problemas técnicos Lamentablemente Creo que para celebrar los 10 años, bueno, fue nuestra <risa> primer caída. Tal cual. Nos cayó para la celebración. Va a darle dos minutos así. Sí, sí. Tal vez esté buscando rece mejor recepción para conectarse por 4G o algo de eso. Bueno. Eh. Voy a reenviar el link para las dudas a WhatsApp. Bueno, estimados, disculpas por los problemas. Ahí se está sumando más gente. Para los que se sumaron recién, eh, les comento que estamos con algunos problemas técnicos. Se cayó la conexión de Santiago Cabana, que es el que estaba presentando. Y estamos esperando que se reconecte. Estimamos que estará conectándose en los próximos en breve digamos en los próximos minutos No sé, no está comentando nada tampoco por WhatsApp. ¿A vos te dijo algo, Juanpi? No, ahí lo estaba llamando. Eh, sí, igual vamos a darle a ver cinco minutos más y si no por ahí lo que podemos hacer es eh, pasarla después grabada a todos los que se anotaron. Que la graba y pasar el video y pasar la, la, la PPT de la presentación, por ahí no nos va a quedar ese espacio para preguntas, pero lo podemos hacer también de forma sincrónica. Eh... Se le puede haber cortado la luz, chicos. Sí, sí, puede ser de todo, <risa> qué sé yo. Sí, a mí últimamente me estaba dando también un poco mal este Fiverr eh, Así que no sé. Pero igual me sorprende que sea tan largo y no no esté contestando Whatsapp tampoco. Dijo que, se, dijo que se cayó, que ya subía. Y bueno. eh, para los que están llegando recién, eh, tuvimos un inconveniente técnico con el orador. Estamos esperando que se reconecte. Ahí me dijo que un segundo ya. Ya okay. está reconectando Ahí está, ahí está llegando Santi. Bueno Santi, bienvenido. A ver, ahí puedes presentar Santi. ¿Necesitas que te dé un permiso? A ver... Me, eh, debería... debería... Me deberían estar viendo de nuevo. Sí, ahí, te, ahí te estamos viendo. Sí, sí. Bien. Ok, igual voy a dejar eh, el teléfono prendido por acá. Vamos a, a compartir la presentación y volvemos rápido. excelente eh, ¿Me escuchan, bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien, ok. Entonces, entonces, entonces, entonces... Le... hay un poco de eco, sí. No, estoy sacando... No, estoy sacando... Bueno, bueno, si queremos plan B, plan tenemos B. que tener... Ahí ah, me deberían bien. escuchar. Ok, bien, entonces les decía, este es un mapa de la Ciudad de Buenos Aires con los árboles. Puede o no ser útil. Así, a menos que uno eh, entre en profundidad. Pero este es un ejemplo de un mapa. Ahora, este mismo mapa puede ser visto eh, por la superficie que ocupan las copas de los árboles y noten que no necesariamente las zonas con mayor cantidad de árboles son las zonas en donde hay mayor, copa, eh, mayor superficie cubierta por la copa de los árboles. ¿Ok? Entonces, acá va a ser la, el interés de el, eh, de, del, del cartógrafo, si quieren, lo que quiera mostrar sobre la misma realidad. Lo mismo que abajo a la derecha los árboles por cantidad de habitante. El mismo mapa, la misma información mostrada de forma diferente, sobre un mapa físico. ¿sí? Si uno pudiera abstraer. Solamente el elemento de interés, y acá uno tiene el ejemplo de los plátanos, y, y esto es un servicio de, de, de una inmobiliaria, respondiendo a una necesidad concreta de hay gente que es alérgica a los plátanos, y entonces al momento de elegir una propiedad va a buscar probablemente la zona con la menor cantidad de plátanos posibles o al menos que no esté en la puerta de su casa. ¿OK? Entonces, un mapa puede ayudar a resolver problemas, un mapa puede eh, responder a los intereses del cartógrafo. Anotemos esto en algún lado de la cabeza. Acá tenemos otro ejemplo de un mapa, en este caso del de plano de zonificación. Eh, de la ciudad de Buenos Aires que es prácticamente inútil digo prácticamente inútil porque la forma que tiene para poder mostrar si quieren distintas zonas está en base a colores y si quieren para gente como yo que distingue pocos tonos de colores es muy difícil distinguir entre un rosa, un rosa más clarito un rosa súper claro y un rosa más oscuro cuando en realidad significan cosas muy diferentes y además se corre el riesgo altamente probable, de que esto esté desactualizado. ¿Sí? Entonces, además, entre otras cosas, lo que entendemos es que los diagramas, los mapas, pueden tener vigencia, pueden perder vigencia. También tenemos que anotar esto en algún lado de la cabeza de uno. Y acá tenemos un caso incluso más interesante. A la derecha tenemos el caso del de mapa de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Según le puede interesar a un... Usuario de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no podríamos usar este mapa para caminar sobre la superficie. No sirve este mapa para guiarnos sobre la realidad de la geografía de la Ciudad de Buenos Aires. Es práctico y es útil para un usuario del sistema de subtes, pero no lo es, por ejemplo, para un conductor de taxis. ¿Sí? o para una persona que maneja la Ciudad de Buenos Aires. A la izquierda tenemos el mismo mapa, pero ubicado geográficamente sobre la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y la realidad del trazado del subte de la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos, el de los árboles y el del de subte, también servirá esta información para tomar llegado el caso de decisiones políticas, o sea, no solamente le sirve a una persona que tiene que decidir, por ejemplo, a dónde va a vivir, sino que puede servir a quienes gobiernan un determinado territorio respecto a qué tipo de inversiones o qué tipo de expectativas puede tener en determinadas zonas de la ciudad en función de cierta información que se pueda mostrar de, de esa ciudad. Y vamos a ver que esto también tiene un correlato y, y, y lo vamos a ver dentro de poco porque al final lo que se trata es de perspectivas, como les decía, si uno se acercara en profundidad eh, a, al mapa de eh, los árboles, de cómo está poblado de árboles la ciudad de Buenos Aires, y si llegara hasta ver individualmente las manzanas, podría ver qué tipo de árboles hay, particularmente, no sé, en, en un grupo de, de manzanas, pero si uno quiere verlo en, en la totalidad, de pronto ya no le resulta útil esa información. Entonces hay que ecualizar de alguna manera, no solamente la calidad o la cantidad de información, sino eh, el, la altura desde la cual se ve esta información. Y vamos a ver que, de nuevo, esto es importante para eh, quien es responsable de pensar la ciberseguridad de, de una organización. Eh, Acá hay dos elementos en este slide que en realidad no están relacionados, pero sí están relacionados. Por un lado, hay que reconocer, de nuevo, ¿no? como un mapa o un diagrama es un elemento de comunicación, uno puede volver ese elemento de comunicación más útil o menos útil, en función de qué tan simple o complejo los elementos que lo constituyen, y además, quién va a ser la audiencia que lo va a eh, recibir. Lo cual, en un, y, y acá corto, me corro y digo, en los últimos años ha habido una preocupación creciente, agradezco que sea así, para que los tomadores de decisiones, los dueños, los accionistas, quienes gobiernan una organización o una empresa, empiecen a preguntarse temas de ciberseguridad y empiecen a preguntarle al resto de la organización sobre temas de ciberseguridad, poniendo, si quieren, en obligación a los responsables de ciberseguridad y a otras áreas incumbentes a no solamente responder las preguntas para sí mismos, sino comunicar esas respuestas hacia personas que tienen formas de ver el mundo diferente. Entonces, no es lo mismo hablar con un gerente financiero que con un gerente de tecnología, que con un responsable de operaciones, que con un responsable de marketing, legales, recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque por deformación profesional o por interés, eh, tienen formas de ver la realidad, de entender la realidad diferente. A la que puede tener un ingeniero, a la que puede tener un responsable de ciberseguridad, a la que puede tener un, un desarrollador. Entonces, esto es otro de los elementos que hay que tomar y guardar en algún lado porque lo vamos a volver a utilizar. ¿sí? Siguiendo, si quieren, o volviendo a la idea de que un mapa es la opinión de un cartógrafo, lo que hay que entender es que los intereses que se van a traducir en un artefacto pueden responder, por un lado, a los intereses del cartógrafo, que en algunos casos son explícitos y en otros casos no pero tienen que responder a las necesidades y a las capacidades o limitaciones de quien va a recibir ese artefacto, de quien lo va a utilizar, y que solicitó que fuera construido, o que necesita que cumpla una función específica. ¿Sí? Entonces, esto nos permite a nosotros introducirnos en cómo, ve, cómo ven el mundo distintas personas, este que tienen o distintas profesiones, o, o distintas capacidades, o distintos intereses. Y nos mete también de lleno en cómo se hacen para resolver problemas, o sea, cómo las personas o las organizaciones resuelven problemas entendiendo la realidad de una forma dada, y operando sobre la realidad en el caso de que la quieran transformar. Entonces, algunos elementos relacionados con mapas mentales. En ciberseguridad estamos repletos de conceptos o de ideas que nos acompañan o nos persiguen todo el tiempo. Si quieren, la, la, la más fácil de entender es esta idea que hay dando vuelta de Pareto o Gauss, en donde eh, en, en el caso de Pareto el 20% o aproximadamente el 20% de los problemas representan tal vez eh, el 80% del de, eh, esfuerzo. Eh, y todas las variantes posibles entre esta relación 80-20. ¿sí? El 80% del esfuerzo se corresponde con el 80% de los resultados, etcétera, etcétera. También esta idea de la distribución normal gaussiana, en donde frente a elementos eh, azarosos, pero relacionados, lo que vamos a encontrar es... Eh, una probabilidad, una alta probabilidad, de que se ubiquen en un determinado rango de resultados. Pero además hay otros elementos que constituyen el imaginario, conceptual o, o, o, o, o las creencias de los responsables de ciberseguridad. Por ejemplo, que hay una probabilidad diferente de cero y en aumento de que la amenaza esté dentro de tu organización, de que, un administrador se convierta en un insider. ¿sí? O que un usuario no pueda distinguir un phishing de un, un mail phishing de un mail genuino. O sea, todos esos son elementos que forman parte del de problema que uno intenta describir de la realidad, pero que al mismo tiempo son, o podrían ser cuestionados frente a los hechos. Ahora, cuando nosotros hablamos de modelos mentales y hablamos de interpretar la realidad, y luego vamos a hablar de comunicar esa la realidad, hay que reconocer que hay decenas, sino centenares de modelos mentales que permiten explicar la realidad. Pero, este slide no lo llegué a escribir, muchas veces son contradictorios. Y voy a poner un ejemplo. Hay mucho de refrán en esto, los modelos mentales, también se comunican a través de la cultura. ¿no? Habrán escuchado esta idea de que muchas manos en un plato hacen mucho gravato. O sea, cuando mucha gente intenta resolver un problema, lo más probable es que lo este, acreciente. De la misma manera, pero de la vereda de enfrente, escuchamos también esta idea de cuatro ojos ven más que dos. O sea... Varias pens personas pensando en un problema, aumenta la probabilidad de encontrar una solución. Entonces, ¿cuál es el modelo correcto? ¿Que, ¿Que muchas personas metan mano lo acrecienta al problema? ¿O de que muchas personas pensando el problema aumenta la probabilidad de encontrar una solución? Y lo cierto es que ambos son correctos en función del contexto de las circunstancias. Pero va a estar en la mano de quien toma la decisión, Tener que elegir o decidir si se va a guiar por un modelo o una forma de resolver el problema o se va a guiar por la otra. Ahora, y acá introduzco, voy a introducir un elemento clave en, en la discusión hacia los profesionales de, de ciberseguridad y un elemento clave a, eh, si quieren, las empresas, que es esta idea de, flow, de, de, de, de full disclosure, ¿no? De, de, hacer explícita una vulnerabilidad una vez que se encuentra. Ustedes también saben que hay una tendencia, eh, que yo este, comparto, de que cuando, por ejemplo, se encuentra una vulnerabilidad en un código fuente, en una aplicación, hay que darle un tiempo mínimo al desarrollador, fabricante de, de, esa, de, de esa tecnología, pero hay que comunicar que se encontró esa vulnerabilidad. ¿Para qué? Bueno, hay que comunicar para que rápidamente quienes utilizan esa tecnología, hagan algo para prevenirse del abuso de esa vulnerabilidad y obviamente de sufrir un ataque a partir de esa vulnerabilidad descubierta. De la vereda de enfrente, lo que tenemos es gente que dice, no, si hacemos público eso, los atacantes, los adversarios, van a rápidamente construir un artefacto que permita vulnerar a quienes utilizan esas tecnologías. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Avisamos que encontramos la vulnerabilidad o no lo avisamos? Porque si lo avisamos, estamos advirtiendo tanto a los usadores de tecnología, usuarios de tecnología, como a los posibles atacantes de esos usuarios de tecnología. Yo creo, y acá esto es la razón por la cual estoy haciendo esto, de que hay que avisar que esa vulnerabilidad existe. De la misma forma que creo que hay que mapear los controles de seguridad que una organización tiene dispuestos, que tiene que ser de conocimiento de la organización, a sabiendas de que eventualmente esto se puede filtrar, y aún así tienen que ser lo suficientemente robustos como para soportar un ataque. Entonces, lo que hago es ir contra la idea de seguridad por oscuridad. Ya voy a volver a esta idea de otros principios ¿sí? que conforman parte de estos modelos, o sea, principios que dan lugares a estos modelos, en los cuales no queremos que la seguridad sea el que no sepan que tenemos una vulnerabilidad. A ver, en la práctica. En la práctica lo que ocurre es que hay diferentes niveles de abstracción, acá estoy utilizando una diapositiva que es de un curso de arquitectura de uno de los empleadores para los que trabajé. No más detalle. Pero lo que vemos es distintos niveles de abstracción que nos permiten construir distintos tipos de artefactos que van a servir para distintas cosas. Entonces, en primer lugar, no hay una sola arquitectura en el sentido de que no hay una sola forma de resolver un problema porque además tenemos distintas formas de pensar y hay distintos principios o modelos que se pueden elegir o utilizar que podrían ser contradictorios, pero igualmente válidos. Y por otro lado, la resultante de todo eso puede tener distinto nivel de abstracción, lo vimos con los mapas, para resolver distintos niveles de problemáticas o necesidades. Entonces uno puede decir cuál es un, esto es un blueprint, ¿no? De dame seguridad y empezar a descomponérmelo en capacidades, y esas capacidades, esas capacidades agrupadas por cosas que, que, que no sé, uh, permitan asemejarlas. Y entonces uno ve toda una línea de identidad y acceso, ve una línea de infraestructura y endpoint, ve una línea de aplicación y de datos. Y quédense con esta idea de que hay como una primera agrupación entre datos, aplicación, identidades, infraestructuras y amenazas. Porque esto no es nuevo, esto ya tiene un tiempo, pero esto fue alimentando algunas otras formas de ver o algunas otras formas de agrupar capacidades que se requieren en ciberseguridad. Ahora, esto así como tal, yo no sé cuánto me sirve. En principio me cuesta encontrarle una utilidad más que para entender de que estamos hablando de muchos dominios y muchas capacidades que tienen que ser consideradas. Cuando empezamos a bajar en, en, en niveles de, de, de abstracción, empezamos a ver que puedo agrupar por un lado y simplificar por el otro servicios, plataformas, seguridad física, seguridad en cloud. O sea, ya no solamente estoy hablando de dominios respecto a sus capacidades, sino que además estoy hablando de ámbitos en donde se aplican estas capacidades, en donde se necesitan aplicar estas capacidades. Sigo avanzando y sigo acá, y acá encuentro algo que me gustó, lo suficiente como para salir a buscar al autor, nunca me contestó, no importa, a veces contestan, a veces no contestan, pero empecé a encontrar cosas que me gustaron, que reconocía, que me hacían sentido, y que voy a volver una y otra vez a esto porque es parte de lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es, por un lado, tecnologías. Vamos a ver que uh, hay cosas como uh, firewalls o, o endpoint o VPNs a la derecha dentro de la sección de protección. En la columna de protección veo tecnologías que reconozco. ¿no? Reconozco, no sé, un endpoint protection. Reconozco una VPN, reconozco un, un CASB, reconozco... Tecnologías concretas que puedo encontrar en una organización. Al centro lo que encuentro son ámbitos de incumbencia. Digo, tengo un on-premise, internet de las cosas, hosting en terceras partes, cloud pública y servicios SaaS y horizontalmente lo que tengo es una zona desmilitarizada eh, o, o, y la red LAN eh, y veo los endpoints, y veo eh, funciones que atraviesan todos eh, los ámbitos de ejecución, y empiezo a ver un mapeo, digo encuentro que para el on-premise, en la zona desmilitarizada, debería tener, por ejemplo, un firewall, o debería tener un IPS. Y esto es interesante, porque cuando uno empieza a leer sobre arquitectura, lo primero que uno encuentra, o las cosas más antiguas relacionadas con arquitectura, son narrativas. Digo, describen que una organización debería tener firewalls, porque lo que debería tener son zonas de seguridad. Y no necesariamente lo tienen diagramado, o sea, no necesariamente lo tienen visualmente desplegado, sino que hablan de la necesidad de tener esa capacidad, por un lado, pero le ponen un nombre a la tecnología. ¿Ok? Y lo que estamos viendo es que en los últimos años se pasó de la narrativa a la visualización. Y es por eso que estamos discutiendo esto que estamos discutiendo hoy. ¿no? Esta posibilidad de visualizar información que por ahí históricamente solamente estaba en, en, en un formato narrado, narrativo. Pero voy a volver sobre esto. Otra capa de conceptualización, ya más abajo. Acá estamos viendo una organización en su totalidad. Acá... Si quieren, ya estamos viendo a una aplicación, una aplicación que convive con otras aplicaciones, pero en las cuales ya empiezan a aparecer actores, flujos de datos y zonas de seguridad. ¿OK? Y algo más interesante todavía, no sé si no estaba acá o más adelante, acá está, pero no importa, después vuelvo, es que puedo utilizar un diagrama, ¿sí? un diagrama que me eh, muestra los elementos que conforman una aplicación o un sistema los actores con las amenazas a las que se ve expuesto ese sistema o esa aplicación. Este modelado de amenazas me va a permitir, entre otras cosas, entender qué tipo de controles de seguridad tengo que eh, aplicar. Pero en principio tengo un nivel lógico, ¿Sí? operacional y un nivel si quieren y, y el mismo nivel lógico pero sobre el cual le puedo aplicar un modelado de amenazas que eh, me permite también introducir esta idea de que sobre un mapa sobre un diagrama yo puedo hacer cosas que tal vez digamos que son complementarias a, a, a la finalidad con la cual fue creado el mapa ¿por qué planteo esto? porque una de las primeras cosas que uno hace como arquitecto de seguridad es pedir la arquitectura de las aplicaciones, de la misma forma que históricamente lo que pedíamos era un inventario de activos y el mapeo de los procesos de negocio a tecnología. Bueno, cuando pedíamos el mapeo de procesos de negocio a tecnología, cuando pedimos la arquitectura, lo que estamos pidiendo es un elemento sobre el cual yo pueda hacer, consciente o inconscientemente, explícito o no tan explícito, un modelado de amenazas. Ahora, de nuevo, ¿no? otro nivel de abstracción, a mí me permite hablar de zonas de seguridad. Digo, lo pongo a la par, porque recién yo pasé de un todo a la aplicación, me salgo de la aplicación, vuelvo a un todo, pero ya quitando todo excepto el networking, pero el networking desde el concepto de eh, zonas de seguridad. Yo encuentro, distintas áreas de, de la topología de una organización que se utiliza para distintas cosas con distintas finalidad y que deberían agrupar de alguna manera controles de seguridad entonces yo sé que en la zona desmilitarizada que está expuesta a internet por estar puesta a internet y por creer que al estar expuesta a internet es sujeta de ataque voy a tener ciertos tipos de controles de seguridad que no necesariamente voy a tener en la red corporativa sí de la misma forma que voy a darle tratamiento a terceras partes que se conectan para brindarme algún tipo de servicio, y de la misma forma que voy a o debería proteger aquellos repositorios de información que es más valiosa o sensible con más controles que el resto de, de la infraestructura o de los sistemas. Si quieren esto, uno lo que termina haciendo es algo así. Digo, algo así, dice, estas son mis segmentos de red, en estos segmentos de red operan distintas funciones. Estas distintas funciones son zonas de seguridad porque comparten zonas de seguridad. De hecho, este ejemplo, lo que debería permitirle ver a alguien que está tratando de entender las zonas de seguridad, es que los usuarios y los servidores están en una misma zona de seguridad. Y yo no sé si eso es lo mejor para una organización, eh, es decir, tener, por ejemplo, a los usuarios y a los servidores eh, con vista abierta, ¿no? Y tal vez no con algo en el medio que separe este, o que me permita controlar la comunicación entre estos dos tipos de, de, de elementos u actores. Porque, de nuevo, cuando venimos a hacer el análisis de vulnerabilidad, perdón, el análisis de amenaza sobre un diagrama, nos preguntamos. Si un usuario no podría tener una intención adversa a la compañía y desde, por ejemplo, un puesto de trabajo que está genuinamente este, vinculado a la red este, de, de la empresa, se intentan hacer acciones que son adversas de ataque hacia los servidores. Y si acepto que eso es posible, entonces me pregunto qué es lo que estoy haciendo para evitar de que eso ocurra o para no evitando que eso ocurra, evitar que el daño eh, sea relevante, importante. ¿no? Entonces, pensar en zonas de seguridad a mí me permite preguntarme sobre las amenazas que, eh, a, a las que están expuestos mis, mis activos o mis sistemas. Sigo, rápido. Frameworks. Cuando empiezo a preguntarme, vuelvo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Es, cu cuál es, ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles cuál es la taxonomía por qué se dibujan las cosas de esta forma ¿Qué hay que preguntar por qué se hacen flechas o se hacen recuadros o, o... cuando empiezo a preguntar esto ya hace algunos años me dicen bueno mira hay formas de hacer arquitectura de sistemas y, y la arquitectura de sistemas eh, en general eh, se utilizan para el diseño de aplicaciones de negocios y obviamente para documentar los sistemas de una compañía. Lo cual siempre me lleva a lo mismo. ¿Y por qué cuando los pido no me lo dan? Bueno, porque en realidad son muy pocas las compañías lo que lo tienen, pero que existen, existen. O sea, existen frameworks que permiten documentar la arquitectura de sistemas que permiten diseñar sistemas o aplicaciones de negocio. Y de hecho, cuando uno empieza a investigar acá, encuentra que además hay anexos o secciones o fragmentos específicos de seguridad. Entonces uno encuentra SAPCAN, SAPSA, eh, TOGAF, de Open, no me sale ahora, eh, que son frameworks para escribir la arquitectura, porque de nuevo, no hay una sola forma de hacerlo, hay distintas, si quieren, escuelas este, de, de, eh, de arquitectura y eh, propuestas para cómo se tiene que pensar el diseño de aplicaciones y obviamente cómo se tiene que documentar estos diseños. Y, y de hecho, es el en, eh, en, eh, de Open Group y con el TOGAF, y si quieren... Fogoneado o, o, o, o apalancado por alguna de, estas, eh, de estos analistas tipo Garner que aparece recientemente esto, esta idea de el enterprise security architecture arquitectura de, de, de seguridad empresarial que se parece a algo que vimos antes en donde lo que tengo son capacidades y dominios no capacidades y dominios agrupados, un poquito más simplificados, pero de alguna manera eh, empezamos a ver con claridad todo lo que concierne o preocupa a un responsable de seguridad. Igual todavía no hablamos qué de todo esto eh, tiene que implementar una empresa, excepto, si vuelvo, esta idea de que habría un mapeo y habría una forma de tomar una decisión, alguien está tomando una decisión respecto a qué tecnología debería aplicar en qué parte de la empresa. ¿OK? Pero yo quiero llegar a esto. O sea, yo quiero, yo quiero poder sentarme a discutir con el dueño de una empresa, con el directorio y decir, tenés que poner tanta plata, tenés que poner tales tecnologías o tenés que poner tales controles porque hay un racional atrás de lo que estoy diciendo. Y no importa que yo lo diga, no importa quién soy yo, olvídate de mí. Yo te pongo los, los argumentos, los criterios sobre la mesa Valídalo con otra gente, con otros especialistas de seguridad, con otras cosas. Valídalo, pero discutamos sobre los criterios que estamos utilizando para decidir qué tecnologías tenés que poner y por qué. ¿Ok? Si quieren, esto eh, para un profesional de seguridad es importante porque hay otras cosas flotando por ahí en el aire que a, al menos a mí me, me interesa eh, reconocer, y digo a diario, es a mí no me gustan los héroes. Yo no quiero héroes en ciberseguridad. Quiero gente que labure, laburantes. Quiero profesionales. No quiero héroes. Porque los héroes se mueren, porque los héroes no, hay, no alcanzan, porque los héroes no están siempre, porque los héroes, este, es depender de una persona. No quiero depender de una persona. Quiero depender de principios, de procesos, de tecnologías, y no de si hoy tiene un buen día o un mal día esa persona que oficia de héroe en ciberseguridad. Entonces, si saco al héroe, lo que me quedan son principios, criterios, tecnologías, procesos, que además me permiten cuestionarlos, discutirlos, mejorarlos. Vuelvo. Entonces, framework. Tenemos SACCAM, tenemos SAPSA, tenemos este, TOGAF. Imposibles de digerir. Está todo bien, ¿eh? Pero la razón por la cual uno no encuentra en la mayoría de las empresas arquitecturas documentadas, es que es tan denso, tan difícil operar con estos modelos, lleva tanto tiempo, consume tanta energía, se desactualizan tan rápido, que no son prácticos, no son útiles. O lo son para grandes organizaciones, lo son para grandes empresas, y probablemente sean muy pocas las empresas en Argentina en las cuales uno encuentre alguno de estos frameworks aplicados con rigor y de forma abarcativa a todos los sistemas de, de, de la organización. Ahora, existen, están buenos porque permiten tomar algunas ideas, pero de nuevo, los, los pongo acá porque en realidad son el punto de partida, pero si nos quedamos con esto no avanzamos a ningún lado, porque son tan difíciles de llevar a la práctica que si nos quedamos acá y no buscamos algo diferente, no podemos llegar a algo parecido a lo que mostré recién, que era un mapa en donde yo ponía, en un lugar específico, tenés que tener antivirus. ¿Ok? Entonces, de nuevo, dominio, está todo bien, más gente que habla, con mucho conocimiento y mucho entendimiento, y, y, y de manera este, muy clara, pero de nuevo, a una distancia tal que no se vuelve necesariamente útil o, o, o, o prácticamente útil. Pasa lo mismo con el Cloud Security Alliance. Pasa lo mismo con SOC-CMM, que es, a diferencia de algo que me habla explícitamente del cloud, esto me habla de capacidades, que tiene que ver con las capacidades de, de, de, un, de un SOC. Eh, y, y, de nuevo, me permite a mí eh, atravesar los diferentes dominios y las diferentes capacidades que tiene que haber un SOC, pero esto también es un diagrama, esto también es una arquitectura de referencia esto también me permite a mí o me debería permitir a mí tomar decisiones pero sigo sin tener un criterio hasta ahora, que me permita llegar a lo que decía antes, que es yo, en el en la zona desmilitarizada, en mi on-premise tengo que poner eh, esta tecnología entonces Aparece recientemente, digo recientemente porque yo, como muchos de ustedes, tengo más de 20 años en, en ciberseguridad, pero aparece recientemente el framework de ciberseguridad del NIST. ¿sí? Y este framework de ciberseguridad del NIST, que es absolutamente eh, abstracto, me da una sensación, o a priori te da esta sensación, de que se están abarcando todas esas cosas que son importantes para ciberseguridad. Es decir, una función para identificar, una función para proteger, una función para detectar aquello que no puedo proteger, para responder aquello que detecté, para recuperarme como parte de la respuesta. Y yo digo, che, me gusta esto. A ver, metámonos más en profundidad con esto. Cuando te metes un poco más en profundidad, lo vamos a ver en un rato, hace agua. ¿Sí? Hace agua. Entonces, en paralelo que existe el NIST, el, el framework de ciberseguridad del NIS, está una organización que se llama SANS. Yo, mi primera certificación fue de SANS y después fue del, del ISS-2, que hace varios años tiene creado este eh, CIS-20, ahora CIS-18, que tiene otra forma de agrupar dominios, pero que además toma de la realidad, o sea, va y le pregunta a las empresas y recoge de las empresas y, y, y trabaja sobre... Eh, cómo se tienen que implementar esos controles y, de hecho, hasta cuáles son las métricas que se podrían utilizar dentro de esos controles, cómo se pueden agrupar y, además, cuáles son los estadios madurativos que se podrían aplicar a una organización sobre, precisamente, estos controles. De una manera un poquito diferente al NIST, pero lo importante es que, o llegado el caso, hay una posibilidad de hacer un correlato entre uno y otro. En paralelo a esto, con la explosión de la cuarta, famosa cuarta revolución industrial, eh, hay una, una realidad que nos atraviesa, que es que la transformación digital, como la entendemos hoy, eh, expandió las capacidades o el alcance de la tecnología para incorporar algunos elementos, como por ejemplo la, eh, la utilización de teléfonos móviles, la movilidad, el cloud, big data redes sociales, llámelo como quieran, pero esa distorsión de las eh, fronteras que conocíamos hasta el 2010, hasta que los teléfonos se volvieron inteligentes, obligó también a repensar algunas cosas, y dentro de repensar algunas cosas aparecen estos conceptos de confianza cero, cero trust. Y de nuevo, ¿no? Son... Modelos mentales, principios, ideas, creencias, que se tienen que poder utilizar en conjunto con estándares como el del NIST o guías y recomendaciones como las del CIS. Y todo eso hay que cruzarlo de alguna forma. Todo eso tiene que ayudar a tomar decisiones respecto a qué tecnología hay que implementar y en qué orden. ¿OK? Entonces empiezo a encontrar cosas interesantes. Cuando uno empieza a analizar quién dice qué sobre Zero Trust, encuentro que hay un conjunto de definiciones en Estados Unidos que son diferentes a las definiciones del Reino Unido. Pero que al mismo tiempo tienen un paralelo muy simplificado en fabricantes. Que los fabrica hay fabricantes que dicen, pará, esto es un muy buen driver para comunicar las tecnologías que yo desarrollo, pero también es un muy buen driver para determinar cuáles tecnologías tengo que desarrollar a futuro. Pero no es la misma forma explicar qué es Zero Trust según Microsoft, IBM o quien fuera, o explicar Zero Trust por el NIST, o explicar Zero Trust por el Open Group. Cada uno de ellos tiene formas diferentes de explicar este modelo o concepción, que después además hay que tratar de llevarlo eh, o traducirlo en la elección de una tecnología. Entonces, esto es eh, el, el Open Group, que también es diferente a cómo lo plantea el NIST y es diferente a cómo lo plantea UK. no eh, Y digo, esto es una forma de entender una posible solución a un problema, cero atrás, pero venimos heredando y heredamos, venimos... Este, desde, desde el principio, si quieren, trayendo otros modelos mentales, otros principios, otras creencias, otras definiciones, que deberían poder servirnos para tomar la decisión de qué control o qué tecnología vamos a poner en qué parte de la red en la que estamos trabajando. Algunas vienen de 1975, 1988, son más antiguas, por ahí menos conocidas, esta es probablemente la que conozcan la mayoría de ustedes, ¿Sí? porque además es como la que mayor vigencia tiene, se sigue, digamos, hay, hay, se sigue discutiendo sobre esto y no, y no apareció nada superador, aunque no necesariamente esto reemplaza lo anterior, ¿Okay? pero uno habla de, bueno, defensa en seguridad, fallar de manera seguro, eh, compartimentar, ¿sí? Son cosas que uno dice en seguridad, sí, tiene que ser así. Bueno, alguien pensó que tenía que ser así. Ahora, esto, y tiene un problema, es, son cosas que están pensadas para el desarrollo de software. Y los que estamos en seguridad no solamente tenemos que interactuar con software en proceso de desarrollo o en el proceso de desarrollo de software. Tenemos que interactuar con una organización que está viva, que tiene un montón de tecnología, en un contexto cambiante, y que muchas veces consume productos o servicios que no fueron desarrollados por sí mismos, sino que tienen que integrarse a los procesos de negocio. Entonces, no necesariamente estos principios de seguridad alcancen o sean los apropiados, y en algunos casos se contradigan con otras necesidades u otros principios que también son igualmente válidos. Por eso hablaba antes de muchas manos en un plato y cuatro ojos ven más que dos. Pero a todo eso hay que sumarle en que una cosa es hablar de los principios de ciberseguridad y otra cosa es hablar de los principios de la práctica de ciberseguridad. Digo, los servicios de la práctica de ciberseguridad tienen que ver con el profesional que asume algún tipo de responsabilidad en algún tipo en alguna de las capacidades o en alguno de los dominios que hacen a la ciberseguridad. Digamos, estamos hablando entre colegas, estamos hablando entre pares, lo que digo es, usted, amigo, profesional de ciberseguridad, más allá de guiarse o de tener presentes los principios de ciberseguridad para el desarrollo de software se tiene que guiar por principios de la práctica de ciberseguridad. Y en, la, en los principios de la práctica de ciberseguridad aparecen cosas que no son obvias en lo que es los principios de seguridad. La idea de proporcionalidad es una de las cosas con las que me he chocado sistemáticamente y muchas veces a lo largo de los años, cuando trabajando para fabricante de software voy a hablarle a una empresa sobre las bondades de la tecnología que estoy proponiendo, me miran y me dicen, no soy la NASA, no puedo gastar tanto dinero, no se justifica aceptar nivel de inversión, no logro convencer a los ejecutivos o al directorio o lo que fuera que me dé plata. Entonces, te entiendo, me parece fantástico, soy Renner, me gusta lo que me estás contando respecto a las capacidades de tu tecnología, pero no es proporcional... A el negocio que tengo, o el valor del activo, o el nivel madurativo de mi organización. Entonces, hay una responsabilidad que cae sobre el responsable, vaya al punto, de, eh, ejecu de, ejecu de, de ejecutar la práctica que tiene que ver con entender que hay principios que también tiene que tener presente y que se van a tener que traducir en el artefacto que vaya a crear para poder comunicar lo que quiera comunicar. ¿Sí? De hecho, uno puede tomar los principios de Zero Trust y atravesar el, el Enterprise, este, estamos? Este Enterprise Security Architecture, lo puede cruzar y obtiene un resultado de la misma forma que puede tomar el perfil de Zero Trust que ofrece el NIST, aplicarlo sobre el framework de ciberseguridad y obtener un subgrupo de controles. Yo les decía... Eh, y no me acuerdo si lo tengo acá, porque lo puse en modo eh, pantalla completa, yo les decía que hay que tener cuidado con algunas digamos con algunas apreciaciones que hay respecto al NIST. No, lo tengo acá. Eh, porque, y, y no es para entrar en debate, pero sí para poner una, para, sí para poner una, una alerta, una alarma, ¿no? Eh, cuando uno piensa en esto, vamos a volverlo a poner así, lo voy a decir. Cuando uno piensa en lo que tiene a la derecha, y uno ve tecnologías que uh, se utilizan en la fase de identificar, tecnologías que se utilizan en la fase de proteger, tecnologías que se aplican en la fase de recuperar, uno ve que hay un gran despliegue muchas soluciones, muchas tecnologías, muchos fabricantes, muy enfocados en proteger, son menos las tecnologías y menos los fabricantes interesados o con ofertas en detectar, mucho menos aún las propuestas tecnológicas vinculadas a responder, y les diría que, más allá del backup, y el restor asociado al backup, prácticamente no hay tecnologías asociadas a recuperarse. Y uno podría decir, bueno, lo que pasa es que hay un universo tan grande de posibles amenazas que tengo que poder tener la más variada este, portafolio de soluciones tecnológicas para defenderme. Y si me atacan y es exitoso, bueno, la verdad no me queda otra que recuperarme de un respaldo. Y yo digo, bueno, puedo comprar ese análisis, si además todos estamos de acuerdo con ese análisis, pero entonces eh, asegurémonos que la inversión tecnológica y, y la supervisación, el monitoreo de esa función de recovery es acorde a lo que estás asumiendo. ¿Ok? Entonces... Cuando uno de nuevo sale a ver quién vende qué o cuánto tiempo dedica un responsable de seguridad a escuchar a sus proveedores y qué le van a ofrecer sus proveedores, probablemente sus proveedores estén muy concentrados en aquello que venden y aquello que venden responde a una lógica de negocio y no necesariamente responde a la necesidad real que tiene una organización de ecualizar la inversión en tecnología, procesos y personas, a lo largo de un escenario en el cual se pueden dar precisamente este, est estos, eh, estos incidentes. ¿no? Porque, a ver, entre otras cosas, lo que decimos es, también en seguridad, no hay nada que pueda contra un atacante motivado. Un atacante motivado con tiempo infinito va a tener éxito. Y si a eso le sumamos que en la práctica, en los últimos veces hemos visto, por ejemplo, organizaciones criminales con base tecnológica o que utilizan artilugios tecnológicos, ofreciendo pagar por credenciales de acceso en criptomonedas, eh, por por más controles que creamos que tenemos para proteger, probablemente tengamos que hacer un rebalance, un reanálisis de las amenazas, a, para ver si estamos haciendo la inversión apropiada en detectar y en responder. Y obviamente, si todo eso falla, en recuperarnos. ¿Ok? Entonces, vuelvo. Cuando uno mira esto y dice, pero para esto, ¿por ¿cómo lo leo? ¿Cómo me sirve? Bueno, ¿cómo lo leo? ¿Cómo me sirve? Por ahí, en un poquito más de detalle, yo les decía, a mí me resultaba muy interesante esta, esta afirmación. Esto no es una afirmación. Hay, había alguien que decía, hay alguien que dice, que si tenés una DMZ on-premise tenés que tener esta tecnología. Pero yo no me convenzo tan fácilmente. Yo quiero saber por qué esta y no otra. Y yo quiero saber en qué orden, en qué estadio del de proceso madurativo de una organización. No me alcanza con que venga alguien, que no sé quién es, y me diga, uh, tenés que tener esto, explícame por qué, dame los argumentos. Bueno, cuando empiezo a indagar un poco, lo que, lo que, a lo que llego es que en realidad esto está inspirado en una arquitectura de referencia de Microsoft, que voy a llegar en un ratito rápido a esa arquitectura de referencia de Microsoft, y que lo que hace es precisamente... Eh, abstraer de la arquitectura de referencia de microsoft y traducirlo a algo que le resulte útil a la persona esta que lo hizo que se llama uh, adrián Kirgoff o algo parecido canadiense que nunca más volvió a, a publicar una actualización sobre esto y que el archivo original en eh, formato vicio desapareció o sea que eh, hay que rehacerlo y es lo que estoy haciendo ¿no? pero de nuevo esto está bueno explícame por qué, explícame por qué, argumentame por qué, decime además cómo, cómo lo muevo, cómo lo adapto a otro tipo de organización, a otro tipo de geografía, a otro tipo de industria, a otro tipo de tamaño, a otro estadio madurativo, si no, no me sirve, y vuelvo a lo mismo, si yo miro el mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde están todos los árboles, y no puedo distinguir cuáles son plátanos de todo el resto, y a mí lo que me interesa son los plátanos, porque yo soy alérgico a los plátanos, que la ciudad de Buenos Aires me muestra un mapa donde están todos los árboles, pero no pueda yo filtrar, me deja en bolas. Por suerte hay un, una inmobiliaria que entendió esto y dijo, bueno, déjame que yo voy a toquetear y te voy a mostrar un mapa que solo te muestre los plátanos. Bueno, esto es lo mismo, mostrame algo que me sea útil, que me sirva para resolver un problema, que me sirva para discutir con el resto de la organización. Uh, yo les decía que cuando miraban el mapa, lo que tenían por un lado son las fases del framework de ciberseguridad y tecnologías. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué el CIEM está en detectar? ¿Y por qué el firewall está en proteger? ¿Okay? ¿Por qué estos productos o estas tecnologías están ocupadas, están ubicadas en, estos, en estas categorías y no en otras? No siempre es obvio. ¿Sí? De la misma forma que yo podría decir es, ¿por qué no me agrupás las funciones de la misma forma? ¿Por qué no me decís si incident and response and recovery, incident response and recovery, es una función de respuesta, ¿por qué no me agrupás por el mismo criterio las funciones que no tienen que ver con tecnología, sino que tienen que ver con actividades? Entonces, yo insatisfecho con esto que veía, digo, bueno, me voy a poner, me voy a poner yo a trabajar, a entender, a buscar... ¿Por qué? Y además a construir lo mío. Entonces, ¿en qué ando yo? Digo acá, esta misma persona, este Adrián, lo que dijo es, aquello era una arquitectura de referencia, te muestro cómo sería una arquitectura en la práctica. Entonces dice, la empresa para la que yo trabajo tiene un data center en Toronto, tiene un data center en Montreal, y yo te muestro cómo explico cuáles tecnologías tengo implementadas y cuáles están en vías de implementar y cuáles no tengo intención de implementar. Y acá entra, si quieren, el elemento más interesante de la discusión. Que es esta idea de completitud. Esta idea de completitud va a ser recurrente en, en, en, en mi forma de pensar. Lo viene siendo hace años, pero va a continuar siendo recurrente. Porque yo quiero ver todas las tecnologías que deberías implementar en tu DMZ on-premise. Mostrame todas. Bueno, ahora mostrame cuáles están implementadas, cuáles están en vías de implementar y cuáles no vas a implementar. Y explícame por qué no las vas a implementar. Porque si no me puedes explicar por qué no vas a implementar determinada tecnología, yo no sé si estás haciendo bien tu trabajo o no. Yo sé que no las vas a implementar. Y si no las vas a implementar porque no te dieron plata y no te dieron plata porque no pudiste explicar la importancia de determinada tecnología, no es que no la implementás porque no hace falta o porque la organización tolera el riesgo. No la implementás porque sos incapaz de explicar por qué la necesitas. Y acá vuelvo, no se trata de mí o de lo que yo pienso, de lo que yo creo, sino de los argumentos que ponemos sobre la mesa para explicar por qué estamos proponiendo determinada tecnología y no otra. O por qué el orden, en términos de recursos finitos que tiene una organización de necesito que pongas un Privileged Access Manager antes de pensar en un DLP, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ven esto, yo tomo algunas cosas de acá, de hecho tomo muchas de estas cosas de acá y empiezo a trabajar. Esto es un archivo vicio que además voy a hacer público. Lo puedo hacer público hoy. Si alguien lo quiere, se lo doy en el estadio en el que se encuentra. ¿Ok? Entonces, lo que van a ver acá eh, es una agrupación diferente a la que tienen acá. Porque si bien es cierto que uno acá puede identificar las fases del de NIST, Cybersecurity Framework, de identificar, proteger, detectar, recuperar, y, re, y eh, responder y recuperar. Yo además, que acá lo tienen, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Yo además lo que hago es Incluyo los dominios en donde aparecen, justo no se ve, pero no importa, a dispositivos, disposi son, son eh, a ver si, eh, bueno, ya voy a volver, si queda tiempo muestro el archivo, el archivo de vicio eh, propiamente dicho. Muestro, mu o sea, opero sobre... Eh, dispositivos, redes, eh, eh, redes, datos, personas y aplicaciones. ¿Okay? Y utilizo un criterio que encontré de, de, de, de un grupo de una persona que se llama The Defense Matrix, Cyber Defense Matrix, que agrupa o, o que da un racional que explica por qué una determinada tecnología corresponde que sea ubicada en la columna FASE, identificar, proteger, detectar, responder eh, o recuperarse. Pero además en la fila, dispositivo, red, aplicación, datos y persona. O sea, encuentro un criterio y empiezo a analizar un conjunto de tecnologías, una lista de tecnologías, según ese criterio y empiezo a armar este mapa. Pero no me limito ahí, sino que digo, bueno, dame los 18 controles del cis y dame todos los controles del NIS y veamos cómo aplica una tecnología a un determinado control. Entonces uno termina llegando a algo parecido a esto. Hay un control que se llama una tecnología, que es la número 5, Endpoint Protection, que aplica al grupo de controles SIS 04 y SIS 10 y aplica al list DSM ID AM PRPT. ¿Ok? Que son subgrupos dentro de una determinada eh, fase. De hecho, si vamos para atrás, lo que vamos a tener acá abajo, a la derecha, es precisamente PR, P3, PR es por proteger, y abajo, eh, Protection Technology, supongamos que es esa, ahora no lo sé, pero... Protection Technology es una subcategoría o un subgrupo de protección. Entonces yo puedo, yo de hecho es el trabajo que estuve haciendo, yo puedo ubicar una determinada tecnología y decir, con esta tecnología yo resuelvo en parte las necesidades de un determinado control y por otro lado digo, para resolver un determinado control, el CIS 03, voy a necesitar un conjunto de tecnologías. Dependiendo del estadio madurativo, entonces, dependiendo del estadio madurativo, yo en el primer estadio madurativo, en el grupo 1, tengo que implementar tres funciones y dos tecnologías. ¿Cuál es el 79? Bueno, no importa cuál es el 79 eh, o cuál es el F22, eso está en algún lado dentro de todas estas funciones. Pero además hay una condición que dice que una tecnología no debería poder estar en más de un lugar no necesariamente se cumple porque cuando uno ve una tecnología como la tecnología de respuesta a incidentes o de automatización de respuestas a incidentes uno ve que atraviesa todos los renglones o sea de este eh, eh, dispositivo red aplicación, dato y persona, y es una excepción, pero en general, yo les diría que el 95%, acá hay casi 100 tecnologías mapeadas, estas 100 tecnologías mapeadas, cada una, excepto ya les digo, dos o tres, ocupa un único lugar, o sea, uno la puede ubicar específicamente en una parte de este cuadrante, en una parte de este mapa, y responde de nuevo a los intereses del cartógrafo, pero no son los intereses del fabricante, y acá el cartógrafo se supone que está cumpliendo un rol para la organización a la que sirve, que no es el fabricante que vende una determinada tecnología y que te dice que va a ayudarte a, por ejemplo, protegerte de una determinada amenaza, sino hay un mapeo mucho más agnóstico que te dice, si vos necesitas operar sobre eh, el monitoreo continuo de seguridad, tenés que considerar estas tecnologías a la izquierda. Ahora, el NIST es muy reacio a decirte estadios madurativos. Entonces, te da una lista de, y acá veo, 6, 12, 24 posibles tecnologías que podrías utilizar y que probablemente necesites utilizar para hacer un monitoreo continuo de seguridad. Cuando me cruzo, yo por eso les decía, ojo con el NIST, que está muy lindo, pero que... Este, hace agua, porque cuando querés llevarlo a la práctica, te encontrás con tantas opciones que no sabés por dónde arrancar. Cuando mirás el CIS-18, que además está mapeado con el NIS, dicen, pero pará, vos podrías este, estar eligiendo algunas tecnologías para un estadio madurativo más temprano. Y entonces, vuelvo, ya no sé ni dónde estoy, empieza a tener sentido, o podría yo construir mi propio mapa, en el cual decido, en base a criterios más fáciles de discutir, cuáles tecnologías yo tengo que poner, por ejemplo, en la zona desmilitarizada, cuando está on-premise, que es diferente a la zona desmilitarizada, cuando está en una tercera parte, o que es diferente cuando está en una cloud pública. Que ¿Sí? Igualmente, lo tengo que pensar, pero digo, empiezo a tener criterios para poder llegar a esta conclusión bien eh, No se acaba acá, hay que ir un poco más, porque de, de hecho hay algunas paradojas en, en cuanto a, a tipos de amenazas con tipos de tecnología. ¿sí? Esto implica considerar otro tipo de mapas, en particular el, los mapas de Mitre, el mapa de Mitre Attack y Mitre Defense. Esto que están viendo acá de... Eh, la, la, la paradoja de alineación es de la misma persona que eh, está haciendo o que hizo el framework de, de perdón, el framework, la, la, la arquitectura de referencia de, Ma, de Microsoft, este Mark Simos, que nada, me contestó porque yo le mostré parte de lo que estoy haciendo, le dije, mira, estoy haciendo esto y estoy haciendo esto porque me preocupa el sesgo del fabricante. El sesgo del fabricante, voy a hablar ya ahora antes de que se termine el tiempo, pero me preocupa el sesgo del fabricante y me monto sobre algo que también es preocupación de este empleado de Microsoft, porque también hay una preocupación genuina por parte de algunos fabricantes de poder llevar eh, un mensaje más agnóstico sin descuidar el interés de ofrecer su tecnología. ¿okay? Pero de nuevo, hay algo llamado sesgo del fabricante, que es de la historia o desde de la idea de que si yo vendo martillos, probablemente este, vea clavos por todas partes, o el riesgo de hacerle creer al otro que todos son clavos que tienen que resolverse con martillos. ¿Okay? Eh, en, la misma, en la misma línea, eh, también esto permite evaluar tecnolog tecnologías open source, porque el problema es si, los únicos, si las únicas... Eh, Arquitecturas de referencia son de fabricantes y nadie está velando por lo que es open source, el riesgo es perder de vista que hay soluciones que de pronto son buenas suficientes para muchas organizaciones que no pueden pagar soluciones comerciales y que pueden de todas formas ser mapeadas en el mismo eh, mapa de referencia o en el mismo mapa este, eh, específico de, de, de análisis sobre el cual se está operando. Entonces eh, Microsoft ofrece eh, arquitecturas de referencia. Estas arquitecturas de referencia también tienen que ver con la propuesta cloud de Microsoft, con la propuesta tecnológica de Microsoft, con la forma en la que Microsoft resuelve... Eh, la problemática de seguridad y con un conjunto de definiciones de seguridad que pueden ser muy compatibles con los principios que vimos antes, pero están expresadas desde IBM. De la misma forma que Microsoft va a expresar los principios de seguridad que drivean el desarrollo de sus soluciones de seguridad, o Amazon va a explicar cuáles son los principios detrás de su propuesta tecnológica. Van a ver arquitecturas de referencia de esta forma: que acá, si quieren, no hablan de productos, sino hablan de capacidades, eh, y que después rápidamente se traducen a productos, o que pueden ser mapeadas rápidamente a productos, pero que incluso van más allá de tecnologías y, e incluyen procesos, este, no solamente tecnología, procesos o personas, ¿no? decisiones que se tienen que tomar. Esta, esta es la propuesta, digamos, y esto lo van a encontrar, yo estoy poniendo, eh, no sé si ven, dentro de los slides o dentro de las notas de los slides los links a muchos de, de, de estas cosas que estoy mostrando acá así que cuando comparta digamos, la, la, el powerpoint van a poder saber de dónde salió esto digo más allá de que acá hay un link eh, explícito hay, hay otros links que están expuestos eh, en la parte de las notas no pero entonces ibm ofrece eh, arquitecturas de referencia de ciberseguridad amazon también lo hace y uno puede decir, bueno, entiendo, no entiendo, comparto, no comparto. De pronto algunas cosas, eh, IBM y Microsoft hablan de arquitecturas híbridas. De pronto AWS se concentra más en arquitectura cloud. Pero también es importante entender qué está incluyendo acá Amazon o qué está incluyendo Microsoft en sus arquitecturas de referencia. Porque si solo va a hablar de su oferta tecnológica, no estoy viendo el mapa completo y dentro del mapa completo las áreas que cubre Amazon. Estoy viendo solo lo que cubre Amazon. O sea, no, estoy, no tengo forma con lo que me ofrece Amazon, o con lo que me ofrece IBM, o con lo que me ofrece Microsoft. No tengo forma de compararlo contra un mapa completo y ver qué cosas no cubre Microsoft, qué cosas no cubre IBM, o qué cosas no cubre Amazon. Y esta es parte de la preocupación que tendría que tener un responsable de seguridad cuando mira la documentación o la arquitectura de referencia o lo que fuera, no sé, la definición de cero Trust de un fabricante. ¿Qué es lo que no me está diciendo? ¿Qué es lo que no veo que no veo? ¿Qué es lo que no me está diciendo y por qué no me lo está diciendo? ¿OK? Entonces, Microsoft tiene material de la hostia. Yo creo que el material de Microsoft es fantástico para estudiar. Ahora... ¿Me sirve para mapear mis capacidades, mi realidad, mi, mis tecnologías y decir, bueno, reemplazo estos nombres o ubico este, mis data centers o pongo el nombre de mis productos tecnológicos? La verdad es que no. Si ustedes agarran el PowerPoint, porque es un PowerPoint, y tratan de, de, de operar sobre ese PowerPoint, no van a poder o sea, van a poder, sí, mover los objetos de lugar, renombrar las cosas, pero no se convierte, no es un instrumento reutilizable. Es un e instrumento útil para hablar, como hablábamos al principio, de eh, capacidades agrupadas, de una forma, si quieren, más visual, más bonita, pero no necesariamente me sirve para operar sobre mi realidad, sobre la realidad que necesito eh, analizar, o resolver si es que encuentro problemas. Me sirve para comunicar, pero no me sirve para trabajar. Y por eso yo termino eh, creando un documento vicio para poder precisamente agarrar a un cliente y decirle, bueno, este, tomo la arquitectura de referencia, hago el mapeo de las tecnologías, los controles que vos tenés implementado, y podemos incluso discutir sobre aquellos que no vas a implementar. ¿Sí? con criterios, con argumentos. Entonces, Microsoft tiene muchos diagramas de arquitectura para distintos escenarios, para distintos... Este, y, y es fantástico para sentarse a pensar, Sent, digamos, para pensar, para entender, para aprender, para estudiar, no necesariamente para comunicar, no necesariamente para mostrárselo a un gerente de marketing, a un gerente financiero. Digo. Los responsables de seguridad, los arquitectos o los analistas o, o los CISOs, tienen que construir elementos que le permitan llevar la discusión a otras áreas en donde no hay especialistas de seguridad. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver que Microsoft tiene realmente cosas muy interesantes en, en cuanto a lo que son arquitecturas, y para discutir, y para pensar, y para preguntarse también por qué pone esto acá, y por qué no pone otra cosa, o este, el haber puesto algo donde a uno no se le hubiera ocurrido que, que pusiera. Pero de nuevo, mi crítica es que no va contra un mapa completo, y entonces yo no logro ver qué cosas faltan. Entonces, cierro con esto, falta poco, dos minutos, es, ¿qué se espera de un arquitecto de ciberseguridad? Y yo lo que les digo es, le están poniendo el nombre de arquitecto de seguridad al mismo chango, ¿sí? al mismo cristiano, y no importa si no es cristiano, digo como genérico, uh, que tiene a cargo ciberseguridad. Digo, Antes era el CISO el que tenía que tomar todas estas decisiones. Ahora podemos decir que una organización más grande que tiene muchas personas que hacen cosas muy específicas, se puede dar el lujo de agarrar a una persona solo para pensar los problemas de seguridad. Entonces tenés a alguien que gobierna, que será el CISO, que tiene un montón de otras preocupaciones, y tenés a alguien que está pensando en qué tecnologías hay que poner, cómo integrar las tecnologías, cómo discutir con las áreas de desarrollo, cómo discutir con las áreas de negocio, y le dimos el título de arquitecto. ¿Ok? Por eso también lo que digo es: ojo, de, de manejarse con cuidado de si alguien eso no es arquitecto, cuáles son las condiciones, qué es lo que. Digamos, acá lo que importa es qué es lo que hace en la diaria, y por eso lo que digo es, una organización necesita un diagrama de arquitectura, el arquitecto es opcional. Cualquiera que se sienta a pensar en cómo resolver los problemas de seguridad, y lo puede dibujar, y lo puede comunicar, y entrega el artefacto, diseño de arquitectura, está logrando el objetivo que se necesita. Porque además, cuando... Uno va a mirar LinkedIn, por ejemplo, y encuentra una posición de arquitecto de ciberseguridad y trata de entender qué se le pide a un arquitecto de seguridad. Bueno, yo espero que estén dispuestos a pagarle 10 mil dólares por mes. Porque encontrar a una persona que reúna todos estos conocimientos y toda esta experiencia, y no es fácil. No es fácil cuando, además, estamos diciendo que hay un gap en la cantidad de profesionales de seguridad, de que no es una carrera por la cual se estén peleando en la puerta de las universidades, habiendo algunos posgrados o habiendo ya algunas este, tecnicaturas, y no hay gente este, desesperada por meterse en el mundo de ciberseguridad. Entonces, de nuevo, cuando uno ve los requisitos que le piden a un arquitecto, son los mismos requisitos que se le pedía al analista de ciberseguridad hace cinco años, o los mismos requisitos que se esperan de un CISO cuando no tiene la posibilidad de poner un arquitecto. Entonces, necesitan una persona que pueda entender de todas las tecnologías, de todos los dominios o problemáticas de ciberseguridad, y que pueda sentarse a pensar contra la realidad, circunstancia, coyuntura, madurez tecnológica de una empresa, cuáles tecnologías va a implementar, cuáles controles va a implementar. ¿Ok? Entonces, eh, creo que esto era lo, lo último que tenía para, para decirles. Antes, si, si conseguís un empleador que pague todo eso, avisá. Bueno, vamos, es que. Ese se, si con, a ver, no es que pague eso. Seguramente hay empresas que lo pagan. Dame una persona que pueda cubrir ese puesto. Dame una persona que pueda cubrir ese puesto con todos esos requerimientos que me decís que. que exigencias que me decís que tiene. Y, y, y, y entonces empezamos a discutir, porque el tema es, yo te pido todo eso, pero después te pago como analista. O sea, te pago como un rango medio, no, ni siquiera una jefatura. Entonces, che, no hay una desproporción entre lo que me estás pidiendo hacer y lo que pretendés pagarme, o hay una distorsión en las expectativas, o hay una falta de claridad en, en, en, en las tareas que tengo que hacer. ¿Hay, hay algo sobre lo cual hay que seguir trabajando, e insisto, una de las formas de resolverlo, creo yo, es eh, haciendo explícito esto, haciendo explícito lo que hay que implementar, los criterios que hay que utilizar para elegir el orden de lo que se dijo previamente que hay que implementar, discutir por qué ciertas métricas y a los fines de quién uh, son útiles dichas métricas. no ¿Son cosas que necesita el directorio o son cosas que Estoy midiendo porque son las únicas que puedo medir, ¿sí? Eh, ¿Dónde estoy? Me, me hiciste acordar de, no, no sé si, si se acuerdan, que como por un, un año más, un montón de tiempo, no, no me acuerdo exactamente el tiempo, estuvo, estuvo vacante el, el puesto de, de Chief Security Officer del gobierno de Estados Unidos y mismo Schneider decía un poco lo que decís vos, en un blog, en un blog post de Schneider, Bruce Schneider, ¿no? el famoso, él decía, okay. justamente, el, el gobierno no tiene, no puede pagar el, el, el, digamos, el costo de oportunidad de un individuo para, para meterse en el gobierno pero, es altísimo porque tiene ver, que dejar. Pero, pero si, si me pedís todo lo que le estás pidiendo a un arquitecto de ciberseguridad a ese arquitecto de seguridad, le conviene tener su propia consultora y vender servicios por hora y no ser empleado, a menos que el que te vaya a emplear la ponga toda, y digo más allá de que es eh, de que es una nota de humor y yo quería terminar con, con un poco de humor, aunque no necesariamente es humorístico lo, lo que digo bueno. es insisto, no necesitamos héroes lo que estoy proponiendo, es algo que debería poder hacer cualquier profesional de seguridad, si tiene más o menos claro cuáles son los criterios que tiene que utilizar para tomar las decisiones de qué poner dónde. ¿No? Yo les decía eh, que estoy poniendo, bueno, dispositivos, y estoy poniendo redes, y estoy poniendo aplicaciones, y estoy poniendo datos, y estoy poniendo usuarios, eh, y termino teniendo, no sé, 90 tecnologías diferentes. Y probablemente me estoy quedando corto. O sea, probablemente pueda, con el correr del tiempo, identificar más tecnologías. Pero esto es parte, porque digamos, en paralelo a esto, yo estoy haciendo el mapa de fabricantes. Y el mapa de fabricantes es, bueno, decime quién eh, fabrica eh, Database Access Manager. ¿Cuáles son los fabricantes que tienen productos de Database? access manager dam bien buenísimo digo pongo esto como ejemplo porque este imperva es uno IBM es otro debe haber seguramente muchos más entonces la siguiente pregunta es quién implementa esa tecnología en esta región cuáles son los resellers y cuáles son los especialistas e implementadores que hay en mi región porque la tecnología puede ser fantástica y nadie la vende en mi país o la tecnología puede ser fantástica, la venden en mi país, pero no hay nadie que la implemente. Entonces yo, de nuevo, tengo que ecualizar lo que me gustaría con lo que es posible. Y para eso tengo que entender, no, hay no, 100 fabricantes de antivirus, no uno, no hay cinco, no hay veinte, hay 100 fabricantes de antivirus. ¿okay? 100, 100 fabricantes de antivirus. En Argentina, de esos 100, Debe haber presente unos 25. Hay 75 que no están en Argentina. ¿Ok? Pero hay 100 fabricantes de antivirus. O sea, lo que estoy diciendo es que... Obviamente voy a escuchar en todos lados, todo el tiempo, que necesito tener un antivirus. Y no estoy diciendo que no lo necesite. Lo que estoy diciendo es que si hay... Tres fabricantes de soluciones de backup y 100 fabricantes de soluciones de antivirus, es más probable que escuche que tengo que tener un antivirus antes de que escuche de que tengo que tener una solución de backup. Entonces, yo me tengo que alejar de ese ruido y lo que tengo que decir es, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito? Y después empiezo a preguntar, ¿cuáles son? Si querés, me voy al cuadrante mágico de Garner y, y, y pregunto, este, dame los 10 fabricantes... Este, más importante de, de, de, de, de antivirus o de backup, y decime cuál de esos tiene oficinas en Argentina, y, digamos, y, y, y empiezo a, a refinar, pero no por lo que me dicen los diferentes fabricantes, e insisto, no, no tengo un problema con, digamos, trabajé toda la vida para esos fabricantes, hay mucha gente honesta haciendo bien su trabajo, pero venden lo que fabrican, no pueden vender lo que no fabrican, entonces la pregunta es, ¿quién está hablando sobre lo que nadie fabrica o sobre lo que hay pocos fabricantes? Eh, bueno, nada, yo le, les pido disculpas si, si, si fui y vine eh, o, o eh, planteo algo muy utópico, pero en la práctica, ya les digo, esto es, es un, un documento que estoy construyendo, probablemente en un mes... Este, lo, lo tenga estéticamente ya ordenado lo publique lo comparta si alguien lo quiere tal cual está me escribe yo estoy en twitter estoy en linkedin y, y le mando una copia de este archivo tal cual está ahora para que lo vea o, o juegue eh, lo mismo que el powerpoint que, que está acá eh, a mí me interesa mucho y, y, y déjenme que, que salgo de acá así los veo yo a ustedes eh, a mí me interesa mucho eh, entender cómo, cómo se pueden pensar estos problemas. Yo, cuando digo mapas mentales, y los mapas mentales son las limitaciones o las capacidades de los cartógrafos, y al final los diagramas o mapas son la opinión del cartógrafo, yo trato de hacer todo ese recorrido porque tal vez en algún momento haya que ponerse a explicar modelos mentales que no son obvios y que no forman parte de nuestro bagaje cultural, religioso, idiomático, económico, pero que bajo determinadas circunstancias son válidos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal? ¿Te hago una consulta? Dale. Sí, mi nombre es Javier. Bueno, viste que eh, obviamente está todo el concepto de la nube y sí. muchas empresas están subiendo sus servicios a la nube. Sí. ¿Qué. Y bueno, y al hacer eso, eh, la seguridad se ve obligada a empezar eh, a, a adquirir servicios de seguridad en la nube. Bueno, a ver... Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves eso? Porque es bueno, una, es una, no hay, escapatoria, no hay no. escapatoria ante eso. Y ver, la verdad no, es que... pero, eh, pero, pero o sea, No solamente es... Y, y nadie sabe cómo funciona la nube. Porque la nube es un data center de una, una empresa más que grande, como Microsoft y todo lo que ya conocemos y bueno, y estamos atrapados ahí o sea, ¿qué, qué hacemos con eso? Eh, mira te voy a dar mi opinión personal ¿sí? mi opinión, no sé por qué lo digo, porque hoy no trabajo para nadie hoy trabajo para mí, así que sigue siendo personal la opinión ¿no? eh, yo, yo creo que hay muchas más chances hay más chances, hay más probabilidad de alcanzar eh, un estadio de seguridad, de mejor seguridad, ¿sí? en la nube que en el on-premise. Lo cual no significa que sea automático. Sí, sí. Lo, que digo es que, lo que digo es que es más barato, es más rápido, es más eficiente, es más fácil de administrar cuando tengo mis servidores en una cloud, la de Amazon, la de Microsoft, la de Google, la de IBM, y utilizo tecnología que me provean ellos o que adquiera, pero funciona en el cloud, ¿sí? eh, es más probable que llegue más rápido. Pero igual le tengo que meter cabeza, le tengo que tomar tiempo, le tengo que meter plata. Ahora, de nuevo, la nube sirve para, desde la nube, dar seguridad a tu on-premise, eh, trabajar en entornos híbridos, porque probablemente podés tener algunos servidores en la nube, algunos servidores en tu on-premise, o servicios y tu on-premise, y desde el on-premise, a asegurar la nube, o desde la nube asegurar en on-premise, o un híbrido de todo eso. En mm. realidad, digo, no es mala palabra, y no es que te obliga. La obligación la tenías antes, o sea, antes también estabas obligado a este, proteger. Lo que pasa es que sí, ahora, sí. Lo, lo que ha, si querés, se multiplicó tu superficie de ataque. Entonces la pregunta es, che, pero... ¿Es seguro ponerlo en los servidores de Microsoft? Y sí, seguramente es más seguro ponerlo en, en el data center de Microsoft que en el data center de, de un proveedor argentino. Y el data, center, el data center de un proveedor argentino es más seguro que tenerlo vos en tu oficina. Yo, yo puedo agregar algo que trabajé con la nube bastante durante una época. Eh, la nube está pensada, está diseñada y limitada para las soluciones de seguridad que provee. Por lo tanto, incluso, alguien podría decir que es mejor. O sea, un poco como decís vos, Santi. Casi casi puede ser mejor. ¿Por qué? Mirá, Porque está limitada y está diseñada y está pensada para eso. A ver, yo, yo Ahora, creo, cuando a ver, empezamos yo creo a inventar que... cosas raras, sí que se puede complicar. No, bueno, ¿no? Como todas las cosas. Está bien. Si, si, si yo no quiero invertir en seguridad... Listo, no quiero invertir en seguridad. Después, si, si me la banco o no me la banco, si entendía o no entendía, es otro problema. Si yo quiero tomar las cosas en serio, bueno, entonces tengo que hacer un análisis de riesgo, tengo que hacer un montón de cosas que me lleva hasta el punto de tengo que implementar esta tecnología, esta tecnología, esta tecnología. Ahora, si es en el on-premise o en el cloud, no hay diferencia. Si la tenés que implementar, la tenés que implementar. No por estar en el cloud es más vulnerable que estar en tu oficina. De sí, hecho, como decís vos, como decís Hola. vos, es Ahora, An Antonio, contame. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Interesante todo lo que están mencionando los compañeros. Eh, pero me gustaría hacer un pequeño aporte, así como lo ha he hecho Hernán hace un ratito. Yo también trabajo Dale. con temas de nube, y el tema de la nube es, es un poco más complicado de lo que se cree en realidad, ¿no? En, bueno, en, la nube, sí. en la nube, como tú también bien has mencionado, la superficie de ataque se va a acrecentar, por supuesto. ¿Por qué? Porque los problemas más comunes en la nube son los problemas que nosotros llevamos del on-premise a la nube, ¿no? El, sí, la nube tiene sí. algo que se llama la responsabilidad compartida. Y la responsabilidad sí. compartida, dependiendo del, del, del proveedor de nube que tú tengas, tú vas a tener mayor o menor control y dependiendo de lo que tú vas a responsabilizarte como, por ejemplo, son tus datos. ¿no? Ahora, no simplemente es bueno. eh, no agarrar tu, tu datacenter, tengo cinco servidores y y Leaf and Chief, lo subo a la nube y tengo cinco servidores también allí. No, no es así. La creación de, un, de, de, una, de una infraestructura de nube, una arquitectura de nube, va hasta allá, en donde la, donde la seguridad se debe de conceptualizar desde el, desde, el, desde el mismo proyecto, desde el mismo génesis del proyecto. Y es ahí donde muchos de nosotros no comprendemos algunas cosas. Y una de esas cosas es, por ejemplo, la economía a escala, que como mencionó hace un momento el, el, el compañero anterior, que decía, ¿no?, que por qué yo voy a comprar una cajita aquí, que voy a comprar una cajita allá. No, las cajitas en realidad son grandes y, y costosas y sofisticadas soluciones de seguridad que por el simple hecho de que nosotros como usuarios comunes y silvestres no vamos a poder pagar los miles o millones de dólares que puedan costar, pero por ser una economía de escala podemos alquilar partes de esas cajas sí. y, y lo podemos nosotros utilizar, pero eso sí, nosotros somos responsables de las políticas, de los, de los procesos. Bueno. Pero, a ver, pero, pero por eso, por, por eso digo, la lo que tú llamas responsabilidad compartida es, antes no le prestaba atención porque lo tenía en, en una sala bajo llave en mi oficina, y entonces eh, creía que estaba seguro, y digo creía porque en la práctica... No, era no lo era, y ahora lo llevo a la nube y ahora ya no estoy, ahora siento que estoy menos seguro porque lo llevé a la nube. Y en realidad estás igualmente de inseguro porque si no haces lo que tenés que hacer, que es todas las preguntas que te tenés que preguntar. O sea, esto es, hay que hacerse las preguntas correctas. Hay que preguntarse cuánto vale, quién accede, cómo lo protejo, cómo lo detecto, cómo, me, cómo, cómo respondo, cómo me recupero. Esas preguntas hay que hacerlas. ¿Quién las hace? Bueno, el arquitecto. Bueno, ¿y quién es el arquitecto? No me importa quién es el arquitecto, pero alguien las tiene que hacer. Si es Exacto. una organización muy grande, ponle el sombrerito de arquitecto a alguien. Si es una organización pequeña y es una pyme y lo único que tienes es el gerente de tecnología, como única persona, ese gerente de tecnología tendría que trabajar cuatro horas a la semana como arquitecto de seguridad y hacerse esas preguntas. Así es, así es. Es más, cada una de las nubes por el mismo modelo de responsabilidad compartida, también te entrega algo que le llaman el, el Well Architecture Framework. Y uno de los pilares precisamente es la seguridad. Es por eso que nosotros debemos tomar precisamente es esas herramientas que nos entregan a nosotros la nube con la que estamos ocupando para poder generar nuestra solución. De sí, seguridad. lo que pasa que ahí es donde yo dije, ahí es donde yo dije, ojo, ojo, porque el, esa recomendación en formato de framework de ciberseguridad que te puede ofrecer IBM, Microsoft, Google, Amazon, está sesgada ¿sí? por el, digamos por la visión del, del fabricante. ¿Okay? Entonces, él te dice, mira estas son las recomendaciones, pero en base a las tecnologías que yo tengo, y no te dice todo lo que no tiene. Entonces, ahí es donde está perfecto lo que me estás diciendo, pero yo igualmente tengo que poder contrastarlo contra algo completo. Y digo, ese algo completo es el framework de ciberseguridad del NIST o el CIS-18, pero traducido a algo tangible. Porque de nuevo, el problema es que el NIST, el framework de ciberseguridad del NIST o el CIS-18 es tan abstracto que no me sirve como, digamos, por sí solo para poder hacer ese contraste. Lo que yo estoy diciendo es, hay que poner algo en el medio, entre el CIS-18, el NIST, conjugado, y, lo que, y los otros estándares, la ISO 270012, todo lo que vos quieras, hay que poner algo en el medio, entre eso y, por ejemplo, el, la arquitectura de referencia que te muestra Microsoft, o que te muestra Amazon, o que te muestra IBM. Y es lo que estoy construyendo, porque además creo que permite salirme de la ecuación. Yo me tengo que salir de la ecuación. Digo, Yo sugiero que los profesionales se salgan de la ecuación para que se discuta, no lo que sabe o no sabe el profesional, porque además llega un límite que yo no puedo saberlo todo, vuelvo a lo que se le pide al arquitecto, yo no puedo saberlo todo, llamemos al que sabe específicamente de esto para que opine, y pongámoslo sobre la mesa. Entonces, yo no tengo que ser un héroe, que tengo que saber todo, porque además, aunque lo supiera, no me lo van a pagar. Exacto. Y me puedo concentrar en hacer, si querés, artefactos que ayuden a que la organización transite todo este proceso madurativo de una manera más inteligente. claro ahí viene. Ahí viene... Eh, tenemos que ir cerrando, estimados. ¿Hay alguna, ahí está José Luis con alguna pregunta más. Eh, yo lo que puedo agregar al respecto de lo que estás diciendo, que están muy buenos Santi y la, la, El debate este, que tal vez podemos, no sé, llevarlo los en algún momento o, o, o continuarlo de alguna otra manera que, que, que sea para que no estemos... Porque se nos fuera la hora... <risa> demasiado, ¿no? Hay, no hay, no hay ¿no? problema, no hay eh, problema. Igual, ah, Yo, ver, yo ver, lo que podría agregar es, es que en la, en la revista de iss 2 la Cybersecurity Hay uno de los artículos, yo no me acuerdo, ya, no, creo que fue año pasado el anterior Está muy interesante, donde un poco discute todo esto, ¿no? Un poco lo que vos, lo que vos decís, Santi. Es cierto que el World well Architecture Framework de cualquiera de los proveedores va a hablar de lo que puede hacer y a veces habla de lo que no puede hacer y por eso habla de la, la, la seguridad, la responsabilidad compartida y todo esto. A veces tampoco no va, por supuesto algunas cosas no habla, porque es un documento infinito. Este, y, y, ahí, y ahí está muy interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo... Te escucho, te apagaste. Nos quedamos hablando solos. No, sí, porque no sé, ah, el micrófono se decidió apagar, me parece que me estoy quedando sin batería. Eh, ok. Y bueno, para, para redondear eso, eh, la, la, el, el artículo este de la revista de está muy bueno, pero ¿qué pasa? Eh, dice, pregúntenle a AWS. ¿viste? Eh, posiblemente en Estados Unidos le puedas preguntar, acá. A, a, a, ver, a, aunque le puedas, a ver, aunque le puedas preguntar, la pregunta es quién le puede preguntar. Porque, digamos, si, si pienso en las primeras 100 empresas del país, probablemente cualquier fabricante lo atienda sin mayor vuelta. Pero cuando sos una pyme ¿sí? de 100 personas y tenés 5 personas en el área de tecnología y te diste cuenta que lo más conveniente es ir a la nube, listo, vas a la nube, pero cuando vas a buscar ayuda... Te mandan a un reseller que puede o no tener capacidad. Y entramos al mismo bucle. O vas a hablar con un reseller, vas a hablar con una consultora que puede o no tener capacidad, pero siempre estás bollando en la opinión de alguien y difícilmente tengas cómo contrastarlo. Yo quiero salirme de la ecuación. Yo, sí. quiero, yo, soy un labura, yo soy un laburante. Quiero salirme de la ecuación. No quiero ser un héroe. Quiero poder proveerle servicios o ayudar a muchas organizaciones con algo que esté ahí sobre lo que podamos discutir. Y por eso decía esto de, y cierro con esto, Ernie, de esta idea del full disclosure. Cuando yo pongo todo en una arquitectura, lo hago entre comillas público, es privado, pero podría filtrarse, se podría dar a conocer, alguien lo podría conocer. Bueno, tengo que pensarlo de forma tal de que a pesar de que un posible adversario conozca cuáles son los controles que yo tengo, eh, yo pueda superar un potencial ataque exitoso incluso de un adversario. Y por eso hago tanto hincapié de, está todo bien con la protección, pero estamos seguros que estamos monitoreando, que estamos detectando, que estamos respondiendo, que nos estamos recuperando, porque yo prefiero balancear un poco, porque frente al que se enteren qué controles tengo, entonces poder detectar cuanto más temprano si están este, atacándome y, y responder recuperarme. Y, y de nuevo, eso lo puedo hacer si lo puedo mostrar y lo puedo discutir, y no depende de lo que yo creo, sino de lo que podemos acordar en algo que compartimos, que se parece a un mapa, que se parece a una este, arquitectura de referencia. Era eso, señores. Les agradezco por la oportunidad. José Luis colgado. José Luis, te invito a que mandes un email a, a Santi ahí te, él va a estar nos, nos va a estar pasando sí. toda la información de contacto. Este, cualquier duda eh, estamos a eh, la orden. Estoy en Twitter, ya me, el que me lee me lee, escribo día por medio y prácticamente todo es de seguridad. Este, y además cuento esto porque si hay alguien o varios que quieren colaborar de alguna manera, bienvenido sea, esto no es algo que me como yo, yo solo, Yo no, no, no, digamos, no es algo que, no quiero ser héroe, lo que quiero es poner algo en la comunidad que sirva a la comunidad, a mis pares, a ustedes, a, a, a nuestros empleadores o clientes u, u organizaciones de las que formamos parte, que es el espíritu del ISC2. Buenísimo, muchas Vamos. gracias a todos. Vamos a ir cortando porque ya se nos, se nos fueron gracias. Los horarios. Eh, gracias anti eh, gracias a todos que, los que se pudieron quedar y los que se tuvieron que ir, también agradecidos por supuesto. Saludos Grace, voy a, voy a cortar la grabación y, y corto el evento. Saludos, gracias, chao, vale. chao. Gracias, chao.